Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, hoy día quiero compartir con ustedes algo de lo que me siento muy orgullosa y es el trabajo que realicé durante el 2018 Hoy día, pues este quiero aprovechar de compartir con ustedes eh, muchos de mis eh, de mis logros, verdad, especialmente pues para motivarlas a que continúen haciendo su negocio de cualquier manera que ustedes estén acostumbradas a hacerlo. El día de hoy este quiero eh, mostrarles a ustedes algunos de los eh, trofeos que me llegaron. El año pasado este, este trofeo es uno de los que yo más he, he, he seguido verdad, en el transcurso de los años Porque yo siempre los veía en la oficina de mi upline y los veía este, por ahí este con algunas eh, jefas de, de sus propios negocios Y yo decía, bueno, ese es uno de los trofeos que yo me quiero ganar Pero en realidad se pueden ganar por eh, ventas personales y se pueden ganar por por, en, en el área de liderazgo, este pues me lo he ganado este, por ventas personales, fui la número 15 eh, a nivel nacional eh, con aumento de ventas, así que pues me siento muy, muy contenta porque al fin eh, una de mis metas de, de poder este, eh, ganarme uno de esos trofeos pues, pues se me dio. También quiero eh, compartirles a ustedes que eh, mi negocio está basado en, eh, de la manera tradicional, este, es decir, yo comencé el 2004 este, aplicando muchísimos métodos de, de, de promoción, de prospectación, de reclutamiento pero todo es de la manera tradicional. Eso quiere decir que nosotros estamos acostumbradas este, a hacer eh, inscripciones en el lugar, ventas en el lugar y pues como ustedes saben, poco a poco vamos a ir avanzando este, para ir eh, aplicando lo que es el área digital. Pero ya eso, pues es una meta que tengo para este año. Y bueno. Fui, eh, tuve, eh, este, este trofeo es por el aumento de entre 25 y 49 representantes en mi grupo, en todo el grupo. Así que también me dieron trofeo por eso, me dieron por haber inscrito 25 o más personas eh, de, de manera personal. Este fue por aumento de grupo en equipo y este es por aumento de inscripciones en el área personal. Como les digo, nosotros trabajamos como líderes, trabajamos muchas áreas en el sentido de desarrollo de nuestros equipos, pero también en el desarrollo personal que no debemos de olvidar. También tuve, este por aumento de venta de 25 mil dólares o más, me dieron este otro eh, trofeo, así que ya, como pueden ver, van cuatro de los trofeos que pues me dieron, también me dieron este otro que es por aumento de venta de mil dólares o más en el, en el transcurso del 2018, esto es, eh, ustedes se preguntarán por qué me dieron dos trofeos, bueno porque a, a, a la mitad del año ya habíamos aumentado por $25,000 y con el cierre del año pues eh, logramos llegar a los $50,000 por aumento de venta eh, verdad personal, ahora este eh, me, me le tengo mucho valor, mucho sentimiento para mí, porque desde que yo me acuerdo, mi equipo ha vendido siempre un millón trescientos mil, un millón seiscientos mil, pero nos hemos mantenido en ese en ese eh, en ese nivel de ventas eh, por varios años Aunque uno de mis retos también será que logremos avanzar Para un día, primero Dios, llegar a los 2 millones de dólares eh, vendidos en un año Pero imagínense qué tremendo trabajo de equipo Porque todas ustedes, todas las que son miembros de mi equipo Todas las líderes, pues forman parte de este millón o más O sea, el año pasado vendimos 1.300.000 Así que este otro año que estamos en el 2019 Pues primeramente Dios, vamos a llegar igual o vamos a pasar bueno este otro también tiene eh, un valor muy eh, sentimental para mí porque es en cuanto al desarrollo de líderes. Vuelvo y les digo, mi negocio está basado eh, de la forma tradicional, eh, de la mayoría que me conoce ya sabe cómo yo trabajo, y bueno, esto fue por haber desarrollado entre tres y cuatro líderes en, en toda mi organización. Entonces, eh, el siguiente, este es otro de los que siempre yo este, había perseguido, porque yo decía, bueno, ya cambiaron el, el, el estilo de los trofeos ya, Yo quiero uno de esos y esto es de los que tienen la base Esta transparente Fui número 3 con aumento de venta en la región Así que imagínense, fui la número 3 Así que para mí eso es eh, pues bastante, bastante eh, significativo Porque quiere decir que el trabajo que realizamos todos los días, pues tiene un valor eh, que increíble. O sea, hay veces que nos sentimos deprimida porque el negocio no funciona, hay veces que nos sentimos deprimida porque el equipo no se quiere despertar, pero esto es un proceso de crecimiento, tanto de aprendizaje como de crecimiento de fortaleza personal, porque no todos los días se vende, no todos los días se inscribe, este, pero también si dejamos de hacer esto todos los días, pues no vamos a ver ningún resultado. Este otro... También me lo gané, verdad, porque fui eh, por aumento de venta y reclutamiento Imagínense, el número 18 en la región por reclutamiento, verdad Entonces, eh, como pueden ver, eh, soy muy activa, eh, me gusta trabajar con metas Me gusta eh, obtener lo que yo deseo, pues ustedes saben que se trabaja fuerte En base a una necesidad, en base a una meta que uno quiere llegar Mi meta es que ustedes como líderes logren avanzar de título mi deseo es que todas estén ganando para que si usted gana, usted sabe que se va a quedar mucho tiempo en este negocio, pero para eso requiere dedicación y disciplina. Si usted está acostumbrado a trabajar tres horas al día, eh, bueno, hay que trabajar tres horas, los cinco días de la semana serían tres por cinco, 15 horas, que en 15 horas usted puede evaluar si un negocio funciona o no funciona, y ese es mi caso, yo trabajo las 40 horas, ¿verdad?, que se requiere como cualquier trabajo para poder obtener resultados. Bueno, este otro es el, el complemento de mi carrera en ventas, de mi carrera en, en aumento de ventas, porque el año pasado por primera vez logré llegar a lo que es el Club McCannol Y eso es en ventas personales de 65 mil dólares o más Entonces me, paqué, me pasé un poquito de 65 pero no pude llegar a los 110 mil Así que bueno, gracias a Dios este, llegamos a, a este nivel Y cuando usted llega a este nivel usted trae, tiene muchas más ventajas Porque en cada evento hay más reconocimientos en el caso personal y en el caso de sus equipos pues así que para mí este también tiene un super valor porque fue un reto personal de ventas porque si ustedes recuerdan este año hemos estado atravesando altos y bajos en cuanto a faltantes y todo eso de productos bueno gracias a dios aquí está la prueba de que cuando uno pone la necesidad antes de la preocupación pues las cosas se dan si nos preocupamos antes y nos olvidamos de la necesidad muy difícilmente vamos a poder lograr lo que nos eh, ponemos en meta y este también para mí tiene mucho, mucho valor porque fui la número 14 por desarrollo de liderazgo, esto a nivel de región como pueden ver tuve 10 eh, trofeos, de estos 10 trofeos tienen mucho valor para mí porque quiere decir que no, si, si nos están premiando por el esfuerzo personal y el esfuerzo de un equipo, quiere decir que valemos la pena, que la compañía vale la pena, que el esfuerzo que estamos haciendo se refleja en los premios personales, pero sobre todo en las metas personales que nos vamos poniendo, sean chiquitas o sean grandes, pues debemos empezar por las chiquitas para ir comprobando que el proceso de crecimiento es verdadero. También eh, les quiero mencionar que este año que terminó, que, eh, también hubo el, uno de los últimos incentivos que ustedes tal vez recuerdan y este tiene mucho valor para mí porque era el de ganarse este pendiente, ¿verdad? y este era el my why, my why, o sea, eso es por qué. entonces lo trabajé, aunque la meta era de muchísimo eh, venta personal, lo trabajé porque eh, para mí tiene un valor eh, invaluable pues esto que dice mi por qué y aquí le puse la fotito de mis dos niños cuando estaban chiquitos y eso es mi por qué. yo comencé este negocio por tener un ingreso extra pero también porque quería tener independencia económica y no depender de mi esposo así que eh, por eso fue que yo comencé este negocio y bueno chicas este video es para dejarles saber que sí se puede trabajar de la forma tradicional. Que no se me preocupen si todavía no sabemos usar mucho esto de la tecnología, porque les, les confieso algo: yo también estoy aprendiendo, estoy eh, observando la actividad de muchísimas superestrellas que son expertas en la venta en línea. Eh, es un proceso que no es nada fácil, cada quien tiene su estilo, pero lo importante es ser originales, es eh, tratar la manera de, de, de, de ser reales, porque. De nada sirve preocuparnos por lo que no tenemos. Yo no tengo el conocimiento de venta eh, digital, pero estoy trabajando, estoy perseverando y ustedes saben que hay que ser disciplinado y nunca olvidarse de su porqué y nunca olvidarse de la necesidad. Yo aquí les acabo de demostrar que este es mi porqué, así que yo estoy trabajando por aprender y las invito a todas ustedes a que no abandonen el campo de trabajo, eh, que no abandonen las actividades, eh, walking and talking, tocando puertas, este, los parqueos, porque si empezamos y logramos calificarnos en un tiempo, aunque no había tanto, entrenamiento entonces ahora que sí ya lo tenemos y lo combinamos con la, con la con el área digital pues vamos a tener mejores resultados así que este video fue cortito porque solo quiero compartirle lo feliz que estoy de comprobar que sí pude lograrlo el año pasado que sí lo voy a poder lograr este año porque como les digo no hay que olvidarnos cada quien de sus metas así que agarre el teléfono, llame a su equipo, invítelo a trabajar en el campo, a hacer flyers, a comprar libros, a estar activas porque mientras se da cualquier tipo de cambio que se vaya a dar tenemos que seguir trabajando nuestros negocios pues porque de eso dependemos así que gracias por haberse conectado y bueno yo estoy súper feliz espero que ustedes estén súper feliz también con sus logros porque yo sé que también han recibido sus premios espero ver fotitos de ustedes eh, por ahí si me hacen tag yo las voy a felicitar pero hoy por hoy quiero decirles muchas gracias a todas y gracias por apoyar este negocio, el trabajamos con mucho amor. Gracias.